10 sentadillas en salto sobre un escalón, es importante que si no tienes un escalón realices los 10 saltos hacia adelante, vamos vamos, estamos comenzando Muy bien. A continuación realizaremos el escalador a tres intensidades diferentes. Empezamos suave y aumentamos el ritmo cada 10 segundos progresivamente. Vamos, vamos. De tercer ejercicio necesitamos subirnos a un escalón y dejar los talones completamente al aire. De esta forma subiremos y bajaremos solo los talones, haciendo hincapié en el ejercicio de los gemelos. ¡Vamos, vamos! Son 15 repeticiones. ¡Aprieta bien esos gemelos! Muy bien. Continuamos realizando una flexión isométrica. Bajaremos el cuerpo a la altura de un palmo y aguantaremos 10 segundos. Vamos, vamos, este ejercicio solo son dos repeticiones. Aguanta, aguanta, ya queda poco. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Para más vídeos y más contenidos, recuerda seguir nuestros perfiles de Instagram, CJTALSITIO y Madrid. Es importante que ahora que has terminado, estires bien. Para ello, mira vídeos anteriores donde también explicamos cómo realizar un buen estiramiento. Importante, también hidrátate y sobre todo, lleva una mascarilla, porque si te proteges, nos proteges. Nos vemos en el siguiente vídeo.